Un día como cualquiera, las matices de tus ojos reflejo en luna llena, solo vibran tus cuerdas, se recuerda que el antojo que sufrí alguna vez porque sube tu marea, la mentalidad de un grande ante, lo poco que queda, consiste en el trabajo del flujo de tu vena, sirena, sé que parabas en mi puerto, estabas en lo cierto, aquello de estar muerto lo fabrico a mi manera. Los vasos sanguíneos solían ahogar mis penas La luz de tu brisa ilumina mi conciencia Esta es la diferencia entre el frío que me quema Y el andar descuidado por tu ojo y tu remera Soy el oxígeno que llevan tus arterias O que te rías de mi arte hago que el pensarte no me duele y Tengo un duelo Pasa que el cielo ahora es mi sol y no me llega Tu consuelo es mi techo por el hecho que me que Quería quiera. pasar con vos todos los días que lloviera Pero vivía en mi mente y yo esperando bien. a que te fueras Perdón por no querer perdonarte Pero qué mal me trataste Para estar a tu merced El problema es que nunca aceleraste Y uno baja la velocidad Cuando se acerca a la pared con damn Pedirle a Dios aunque no crees en él Que te tire una soga Y que te pueda sostener Si ya no sé, porque el gancho es de acero Si tan solo un color nítido es como un pájaro en vuelo Ojalá una nube contestara Con un tono más sincero Porque en los días nublados estar helado es tan bueno no veo lógica en tu falla, gritaba el abogado mientras que la jueza calla. jurado ese día en que se cae la muralla. Boxeador profesional que nunca trae la toalla. Oh, Ay, yeah. no me contaste esta parte del plan en la que cuando soñamos yo te tengo que llevar. Agárrame la mano y empecemos a volar. Yo también tinto y ella tan Peter Pan y quien pudiera hacer las cosas tan mal que al final ya no le importe cuando la vuelva a cagar y quien pudiera. Aceptar la realidad, decidir en dejar todo y no hacer contacto visual Si tus ojos de café no fueran de una colombiana, no me tendrás despierto el resto de la madrugada, ya enojada Le predije la jugada, una bola de cristal como una cúpula nevada Fue Dentro de mis predicciones si te veo congelada, me ofreciste tu mentira, si las acepté por necio Como te da la cara para todo lo que haces Si tu carencia de interés hizo que disminuya el precio, volveríamos a estar si esto fuera una novela Cementerio en fiesta donde los muertos novelan, Las almas están libres en busca de la secuela Y las ideas encerradas, culpas de la secuela Que fácil es creer que ganaste la carrera El problema es que a tu bici se le salga la cadena Se me hizo fácil escapar de esta condena si es que al fin y al cabo, la ceniza no, no quema Las cenizas no queman